Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, Bienvenidos a un nuevo video. y ¿dónde estamos ahora? Ahorita estamos en la gasolinera. Ahorita vamos a enseñarles otra aventura más con nosotros. Vamos a trabajar con el sonido. Aquí tenemos el camión que lo estamos llenando de gasolina. Exacto. Lo estamos llenando porque vamos a un trayecto largo. Vamos a un poblado que se llama Las puntas y Los Veranos. Les vamos a mostrar si nos ponchamos y nos, y sí, nos quedamos de ahí, es una aventura sí, que no se a pasar. Es que fíjense que nos pasa mucho seguido que cuando vamos para allá, diario sí, nos ponchamos, pero esperemos en Dios, ahí no nos pase eso. <risa> ¡Vámonos! El... más hermosa de México. Ahí están, adiós. Acabamos de llegar a donde vamos a estar en el evento de ahora, se llama, sí. se llama Las Puntas y los Veranos, miren. Es un pueblito, es un gran chico que queda cerca de Puerto de, Boca de es un video que ya, ya lo subimos, ahí se nos vamos a dejar también. Aquí es la plaza, aquí hay, como les decimos, todas las plazas deben de tener kiosco, vamos a ver si esta es una plaza real, verdadera. Oh, si sí tiene kiosco, Paul. <risa> Una fiesta va a ser algo, pues, bonito. Wow, pero está grande. Son muchos invitados. Va a haber muchos invitados, Paul, eh, a lo sí, que veo. Ahorita les grabamos. <risa> dale. dale, dale. Lo que tenemos que hacer a es Paul, dale. Pues, bueno, lo que tenemos que hacer, Cómo está el camión o sea, eh? ver. Son gajes del oficio, ni modo Y pues así es siempre, hay veces que son lugares más complicados Hay lugares más fáciles, hay lugares planos, lugares bien. con subidas Pero así el, el, el 80% en México, eh, nunca nunca en los pues lugares bien. de eventos casi no hay lugar para estacionar y descargar Entonces empezar a pasar power ahora Sí, sí. Agarrar power okay. Ahorita me que, machuqué, Mario. Fíjate que ahora está un poquito más caliente. No más caliente, sino que ahora ha sido un poquito más de trabajo porque hay muchos escalones. ¿eh? Ajá, sí, se cansa más uno. Y por eso como que uno se agita, y pero cuando son partes planas, pues es más fácil. Sí, por, por ejemplo, en el malecón estuvo fácil porque también ahí corre mucho el viento. Ey, aquí no hay nada de viento. hay ¿eh? eso que tenemos cerros, Paul. Ajá, y ahorita estamos armando lo que es este los, los periciales, estructuras. luces, ajá, estructuras. Para el show pues en la noche, para que no se vea oscuro, todo feo. Fíjate que como que va a ser en grande, ¿eh? Pero sí, es algo, es algo tranquilo, no, no es algo como de fiesta, fiestas, es como tranquilo. Ajá, es tranquilo, sí, nada no más que, que eso se ocupa audio. Se me hace que dura pocas horas, ¿verdad? ¿eh? Como 3, 4 horas. 4 sí. horas, horas, creo. 4 horas, termina esto. A Mario, ya conecté yo todo. Me ganaste, estamos jugando carreritas. Estábamos jugando carreritas. Carrerita. Ya lo de las luces, lo bueno que ya lo tenemos. Queda la primera. Como ya tenemos todos los cables bien hechos y todo eso, por eso queda la primera. Sí, Pero a veces, a, acuérdate cuando iniciábamos Mario, cuando sí, no teníamos tantos cables, fallaba un cable y teníamos que cambiar todos, averiguar hasta sí, era. cuál era. Sí, era más complicado. ¿Ah? ¿Cuál Pero, era la falla? Ahorita ya es más rápido. Sí, ahora ya tenemos hasta inalámbricos, Mario. Sí, ya están Mario Loletz y todo. Ya quedó, nomás falta que oscurezca para que se vea todo. Ya, ya terminamos. Nosotros realmente ya terminamos, nomás estamos esperando a que lleguen los músicos. Y este, acalar realmente el audio. Porque las luces ya. Ya, ya, 100%, ya está. Pero el audio todavía no falta que lleguen los músicos. Y ahora sí, ya terminamos, nomás que no hemos comido nada. Y ahorita voy a ir con Mario a comprar algo, no comida porque no hay, fue buscar mi papá comida, pero no hay. No, Vamos hola. a alimentarnos con puras frituras, como la alimentación de cada <ríe> niño en su recreo aquí en México. Pues, <ríe> sí. Y creo que en muchos lados también del mundo. Es que puras no hay, frituras. No hay nada, bueno sí hay, pero como que todos cierran muy temprano los pollos, todo lo que venden aquí casero lo cierran temprano. Sí. Y, son, y fíjense, son las cuatro y media. Y está cerrado. Son aventuras que se viven, ¿ah ¿no, Bob? Sí. A veces no encontramos comida y pues con lo poquito que son las aperturas tenemos que alimentar. Fíjense, a veces ¿no? cuando trabajamos no comemos nada porque no es difícil encontrar a veces en partes, en zonas que no hay comida. y Lo único que tomamos son bebidas, refrescos, agua, etcétera ¿eh? Sí, Coca-Cola, que sí, nunca falta. Bueno, Vamos a comprar bueno pobre, ¿qué compramos? Un pajetazo bueno, Unas ahoritas surtidas de aquí de México, no Buen, sé si hay en su país Buena alimentación, ¿verdad? Ajá, exacto, Ahorita nos vamos a alimentar con esto y una coca que ya tenemos allá, ya la compramos Pues bueno, no hay más, modo, tenemos que adaptarnos, ¿eh, Tenemos pues? que tener buena alimentación <risa> Son nuestras aventuras en un día de trabajo, ¿verdad? ¿eh? Sí, porque Aunque, bueno. fíjate que... Cuando es sonorización es un poco más laborioso porque pues cada micro debe de ecualizarlo y todo eso. Sí, tiene. Ah, qué bonito a la entrada, ¿verdad? Y pues ya, ya empezó a llegar un poco de gente. Ya estamos a punto de iniciar. Y pues miren, ahorita les vamos a enseñar un poco más. ¿Tiene frío? ¿Tienen frío? Sí, es que para está haciendo frío. Es que hay una un enfrente frío, pero está haciendo mucho frío. Ah, ah, Sí, Ahorita. Mea, ah, mea, grabé más. Ah, le di preferencia al No, pero de todos modos igual te pasó el mío. <ríe> es que, ves, es que, Mario. es que no, sin no querer. No se puede concentrar con Ajá, saludables. exacto. Como como, to, como siempre Siempre nos dejan al último ¿verdad? Exacto Siempre somos los primeros Y si los últimos en irnos ¿verdad? Primeros y últimos Y pues de todos modos Yo pienso que vamos a finalizar el video Llegando a la casa, ¿no? Sí. Para que nos vean allá llegando Nomás que hoy sí les estamos dejando Una pequeña parte de cuando recogemos Exacto Porque ya los dejamos a medias parte, a medias ajá Diario ya lo finalizamos allá en la casa <risa> Ya que acabamos todo y sí, ni mostramos que... esta haciendo castillitos Miren, miren, miren Ahorita van a ver Castillo, ah, ah, ah, solamente para prender esta lámpara. Pues bueno, Paul, aquí vamos a finalizar este video. Sí, esperamos ¿no? les haya gustado, dejen su like, suscríbanse, activen la campanita y síganos en la cuenta de Instagram que van a aparecer por Exacto, aquí. Exacto, y también recuerden seguirnos en Facebook, darle ah, like claro y seguir, que, sí. que ya tenemos Facebook. Pues bueno, no queda más que despedirnos de, nos este, vemos. de este video, espero les haya gustado. Exacto, nos y vemos hasta el próximo video. Bye, bye, bye, hasta la bye. próxima.